Hola amigos del canal Hoy vamos a jugar a un juego de misterio Que parece que tiene un final bueno A por él Bueno, estamos en 1976 uy, ya hace años Y estamos aquí Bueno, vamos a ver Se si puede correr hay un camión Podemos mover el camión Y podemos salir del camión Pues parece que somos unos recogedores de basura ¡Opa! Abrimos el camión Aquí tenemos un saco de basura pues Habrá que llevarlo al camión Ya está dentro Vamos a seguir Ya, hemos cogido el carrito Vaciamos la basura aquí Y soltamos el carrito Vamos a comprimir la basura Vale. Se nos abre el camino Perfecto Podemos dirigir el camión Que guapo <risa> Ya lo había probado antes Pero probado La musiquilla Genial con introducción Vamos conduciendo el camioncito Qué guapa la musiquilla Tiramos Eh Ya parece que vamos borrachos Bienvenido a Red Redville Bueno, pues estamos en Redville Vamos a ver Démonos nuestro camioncito, eh, que nos vamos. Pues qué chuquetazo. Ostras, el movimiento es sencillo. Se dirige el camión muy bien. Vamos a ver. Uy, se oyen sonidos raros. y aquí hay que parar. Pa, dice que hay que coger. 6 bolsas de basura 6 bueno pues una uy esa musiquilla y aquí hay una carta I ignora lo que huela o algo así bueno pues lo ignoramos otra bolsa Dos bolsas te vamos a darle a esto Por si acaso Dios. Ya lo podemos coger eh, Tiene más bolsas que, que las que están sueltas Ahí hay otras No ¿Cuántas van? Tres más, vamos a darle Nos falta una Que sería esta Bueno, pues a ver eh, Se ha quitado la barrera Pues seguimos Arrancamos nuestro camioncito Estamos con un trabajo, estamos trabajando, somos felices Llevamos ahí el, el pino con el desodorante Aquí hay una basura Y aquí hay otra barrera Vamos a ver ¡Nueve! ¡Joder, nueve! Pica lo he visto pero ¿por qué no me dejo aquí ¡Apa! basura y vamos a cerrar dejamos aquí el container y comprimimos y nos vamos a ir vamos a nuestro cabecito ya quisiera yo no un trabajo así de verdad tranquilito aquí vemos que hay un container ¡Opa! Y aquí se para ¡Wow! ¡Siete! Vamos a ver el que hemos visto primero ¿Cuántos Que supongo que son tres, ¿Tres? Aquí baja aquí le damos al camión ahora es que pinta una nota se están escondiendo de algo la gente cuando estamos escondiendo de algo no sé que qué se van a esconder estamos recogiendo la basura ¡Ey! Otra carta. Y un saco, dos sacos. En la curva. Después de la curva. Vale, lo tenemos cerca, no está muy lejos. Por ahora el susto nos da. Ocho bultos. Pues o venga. bueno. Vamos a empezar por los de lejos Y la carta que me tiene Ahí un poco Preocupado, a ver qué dice ¿Estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿O qué dice? Vamos por ahí Vamos a darle al camión Papá Pan. Seguimos Seguimos con la curva Juego está emocio emocionante Pero ese ruido no me ha gustado nada Tengo ganas de llegar a casa Exit Ey, Se han apagado Ey, Se han apagado las luces Y dice que hay que recoger El Ostras, ahora no se ve nada Uno no Aquí hay un carro también, tres. Coño con el pelo. Vamos a darle el camión, rápido. Dios, qué bonito se ve todo, pero qué terrorífico. Esto es una pasada, oye, el que haya hecho este huevo. Por ahora, eh, es un poco pesado porque hay que estar recogiendo, ¿no? Pero... Ya que no veo bien... Pero... Está muy bien ambientado. esto no espera un susto gordo o algo, ¿eh? ¡Ah! Aquí está. Vámonos, que está todo oscura. Vámonos. De aquí... otra carta a ver estás engañando a tu amigo a tu familia que yo estoy engañando yo no sé por qué haciendo mi trabajo está por el año 78 creo que dijo entonces ni whatsapp ni, ni nada entonces aquí nos estamos engañando No sé Hay que darle a esto primero Papa. A ver si ya nos podemos ir Sí, nos vamos Vamos a seguir Ahí hay otra carta, ¿eh? un es largo, eh. Largo dentro de todo lo que cabe. Y el pueblo, ya no se ve en casa. Y ese grito. Slow down Despacio. Más basura. roto pero 9 joder si pues sí, ya es pesadito ¿eh? vamos por orden para no perdernos 9 son 3 containers pero hay bolsa suelta y se ve a la derecha fuera una otra carta No hay rumores Ha muerto mucha gente ¿Y qué? Ha muerto mucha gente ¿Y qué? La basura basura Y... y está recogiendo basura basura Que no tiene eso de, de que había muchas muertes A ver cuánto nos queda Cuatro O sea, una basura y un container Vamos y tenemos que está roto. Otra curva. Otra curva. Parece que no hay más casas. Hemos atravesado una carretera. Uah, me la he comido con papas. Vámonos, vámonos. Ya hemos pillado a alguien Una bolsa de basura No hay bolsa y esto toca un muerto Una bolsa de basura Una bolsa de basura con un cadáver ¡Ay madre! Vámonos, vámonos. Ay, ay, ay. Nos vamos, está ahí la sangre. Dios, cómo se nos ha cruzado, cómo lo hemos pillado y luego lo hemos metido en una bolsa de basura. La musiquilla. Este es nuestro camión. Está entrando. ¿A dónde? A basurero. No lo hemos pasado bien, pero qué pasa. Ahí vamos a descargar y estamos, ¿De ¿dónde? En el crematorio de Redville. Hemos estado recogiendo muertos. ¡Dios! De ahí los mensajes, madre mía. Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nos ha pasado de un juego aburrido a un juego divertidísimo. O sea, el final eh, lo cambia todo. Hemos estado cogiendo basura y la gente del pueblo lo sabe y mata gente y la mete en la basura y nosotros la recogemos y tenemos notas. No sé por qué están las notas, pero está buenísimo. Entonces tengo que valorarlo. El juego me ha parecido aburrido en general, porque hay mucho que coger, ¿no? Pero al final, va, yo le pongo un 9 sobre 10, porque el final es impactante. Los giros de final me encantan. Así que, si les ha gustado el vídeo, por favor, denle like. No se suscriban, que no hace falta. Pero un like sí, para saber que el vídeo les ha gustado. Y bueno, con esto, pues, juegazo. O sea, hemos estado recogiendo basura Todo el rato y eran muertos Impresionante Impresionante Todo esto me despido, de verdad, like, solo like No se suscriban, no se faltan Chao y hasta la próxima